Desde Radio Suyay, Radio Suyay. Online de la Ciudad de Victoria, la entrevista con Patricia Chacón Calderón, socióloga. Y como lo anunciáramos eh, desde ayer y hoy día, muy temprano en la mañana, ¿cierto? Y eh, vamos a tener una entrevista con una gran amiga, puedo decirle amiga, porque la, la conocí hace un tiempo atrás en la UNAP. Ella vino a dar una relatoría sobre eh, la mujer en las letras, sobre la poesía. Ella es poetisa, es, es poeta también, pero de profesión es socióloga. Es magíster en gestión social una mujer muy culta, con la cual quisimos eh, conversar hoy día, la hemos invitado para, para hablar sobre un fenómeno que se está instalando y con mucha fuerza ¿eh? en la contingencia política y electoral. ¿eh? El concepto de los rostros nuevos. Quiero dar la bienvenida a Patricia Chacón, socióloga, bienvenida profesora, un gusto eh, estar con usted y un gusto desarrollar este tema durante unos par de minutos acá en Radio Suyay. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy hablando desde Temuco y saludo a la ciudad de Victoria, qué bonito, qué lindo, una ciudad con mucha actividad cultural también. Sí, estuvimos allá en la Universidad de Arturo Prat, invitada por una Poeta de allá, eh, Victoria Santander, que tengo atendido, va también de candidata a concejala. Así es, así es. Sí, sí. Así es que un gusto y saludo a toda la gente, todos los oyentes de Radio Suyay. Listo, estamos también eh, en conjunto con los amigos de Lit Mundial, también en una radio online que lidera eh, Patricia, nuestra amiga, eh, con el afán también de promover la cultura y eso es, es tremendamente importante los eh, los escuchan en varios países y también acá harto en la región de la Araucanía Patricia, ¿cómo ves tú posterior al, al estallido social eh, la irrupción de, de, de, de liderazgos jóvenes, de, de rostros nuevos que hoy día se están plasmando ya en la papeleta electoral para, para el mes de abril? A ver, hay dos cosas, porque yeah. uno son los rostros nuevos, cuando hablamos de rostros nuevos podemos decir que es gente que no ha participado antes en la contingencia política pública, yeah. aunque hubiera participado eh, en militancia, partidista o en movimientos sociales, y lo otro es que sea gente nueva, que es gente joven, digamos, entonces son dos, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Yeah. Eh, bueno... Lo que pasa es que aquí en el país hay un fenómeno que es un cambio de paradigmas. Yeah. La gente, mira, este país es muy joven, entonces es un país que ha salido, ni siquiera ha salido todavía, estamos en la Araucanía, que es una región en que se evidencia el latifundio. Bien. La forma de vivir es muy habitual y el chileno mantiene todavía la gran masa chilensis, mantiene todavía para mi gusto eh, esa forma patronal de vivir. Entonces, te fijas el éxito de los bonos, por ejemplo. Mm. Entonces, es como el inquilino que iban y le tiraban, una, no sé, por antes de las votaciones, una soga al palo, es como que este, veías quería verse igual al patrón, qué sé yo el imaginario social que se creaba de igualdad y después volvió a ser el mismo inquilino despreciado de siempre. Y esto pasa acá con los grupos de poder económico en el país que tienen todo el poder de los medios de comunicación. Mm. Entonces hay que diferenciar eso. ¿Tú te refieres a qué? A los... Lo, lo que pasa es que es, se está dando un, un fenómeno en muchas comunas y Victoria, Victoria no es la excepción. Eh, muchos candidatos argumentan y su mm. gran soporte entre comillas, es que ellos son rostros nuevos eh, que hay que, cambiar, hay que cambiar todo lo de aquí para atrás y que lo, las personas que ya han estado, que están ya, chao, puerta eh, no sé yo lo veo con cierto desazón porque paradójicamente, paradójicamente hay experiencias en donde personas en lo político y de servicio público han dejado un tremendo legado en Latinoamérica, te puedo dar un vivo ejemplo, Pepe Mujica entonces claro. Claro. Es eso, es eso lo que, lo que quiero que, que, que desarrollemos, eh, Patricia. Claro. Bueno, Pepe Mujica también dice que hay que dejar lugar a, a gente nueva. Eh, ¿Por qué? Por el problema de la corrupción. Pepe Mujica es prácticamente un apóstol, digamos, en la política. Porque él mira la vida que ha tenido. Entonces, es la tremenda excepción. Es como si habláramos aquí de Plotario Blest. Claro. Se fija entonces... Eh, Difícil encontrar un Pepe Mujica. Ahora, uno siempre conoce a alguna gente que sí, que sabe que va, va a ser la excepción. Pero el, el llamado popular, digamos, y lo que se siente en este cambio paradigmático, es que la, la, la ciudadanía con conciencia social, que ha ido adquiriendo la conciencia social, fíjate, canalizada por la rabia. No siempre es mala la rabia, de repente eh, aquí ya algunos cambios que son buenos. En este caso, eh, un estallido, que a mí no me queda claro qué tan lo es. Yeah. Porque te digo, eh, mucho tiempo atrás, no sé si tres cuatro años atrás, ya habían publicaciones, si tú te fijas en las redes sociales, que ahora es, es lo que uno va leyendo permanentemente, de artículos que salían de análisis extrañamente dados por la derecha política en el país, que hablaban de la irrupción de un, eh, un posible estallido social. Y yo comentaba acá con otro, con amigos y con familia acá, que las conversaciones son permanentemente de estos temas, que raro decía, porque el análisis que están haciendo es muy marxista-leninista, mm. como viniendo de la derecha te fija. Entonces, bueno, ahí tenemos el problema de las ciencias sociales, que, que son elementos comprables al mejor postor. Entonces, la gente que tiene plata, eh, paga a los analistas para que vayan viendo o adelantando, y también procurando una intervención social, que mm. puede ser una respuesta a esto. Entonces, por eso es que ahora eh, ha salido Piñera diciendo que se viene un nuevo estallido social. que ellos lo están detectando a través de las redes sociales. Entonces, es, o está todo estudiado, eh, aunque me acusen de paranoica, eh, o conspiracionista, pero aquí hay un ensayo con el país también. ¿Pero qué es lo que quiere la gente cuando quiere cambiar todo nuevo? No quiere las viejas prácticas de la política. Mm. Ahora, cuando tú me dices que hay gente que la, la explicación que da es que es, eh, somos rostros nuevos, no necesariamente porque si tú eh, vas de candidato, eh, no sé, amparado por un determinado partido político que ha sido parte de las coaliciones desde, de, desde la salida desde Edwin hasta ahora, no eres rostro nuevo. Claro. Porque ese ejercicio de, de, de amiguismo que se produce, uh -huh. de, de apadrinamiento que hacen los partidos políticos, tiene un precio, hay un costo ahí. Uh -huh. Entonces, la persona puede tener todas las buenas intenciones, pero el partido que ampara va a tener su exigencia. Entonces, ¿por qué los partidos políticos se, se apuraron en tener eh, en poner gente, darles cupo? Eh, por lo mismo, porque ellos saben que se presentan a los mismos de siempre no tienen credibilidad claro bueno, y, el, y el argumento Patricia es que eh, también es eh, que yo soy independiente pero los independientes neutros eh, no existen en, en... no existe la independencia no <risa> claro no, no este tipo de independencia no existe ahora puede ser que una persona no guste de ningún partido político pero o si sea, a mí no me gusta ninguno o ningún ideario, porque cada partido tiene sus idearios, no puedo ir a ponerme al amparo de alguno de ellos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, porque tiene un precio. Mira, antes pensaba, y lo comentaba eh, tomando mate acá, eh, esto es como el derecho de pernada. Pues. Claro. Hay que tener cuidado con esas cosas, cuando claro. el patrón, tú sabes lo que es sí. el derecho de pernada? El derecho de era, claro, que el patrón abusaba de la hija del inquilino, la... Era claro. Nacía suya claro. antes de que fuera mujer, claro. Claro, antes de en la noche del matrimonio, claro. eh, eh, le quitaba la virginidad. Claro. Entonces, eh, te fijas, entonces que hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Ahora, el problema es que todo el sistema acá en Chile deja totalmente desnudo a los independientes. Claro. Entonces, aquí es, ¿qué es lo que está primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Mm. Eh, eh, y quedamos atrapados, pues, ¿cierto? Mira, eh, hace unos muchos pares, el año pasado, me parece, nosotros, el año antepasado, porque el año pasado estuvimos en pandemia, as, as, eh, hicimos mucha actividad de base social como organización. En la Junta de Vecinos y nos adelantamos efectivamente a los tiempos, a todo lo que está pasando. Hablamos de lo que son las ollas comunes, que después se hicieron en, en la sede de la Junta de Vecinos. Eh, hablamos de, de derechos humanos, que ha sido un tema muy recurrente. Se habló sobre la, los derechos de, del consumidor, que también es un tema, porque ahora está apareciendo gente que le salen unas tremendas cuentas de agua y de luz, de nuevo. Ya. Entonces nos adelantamos en, en, en, ese, en ese proceso. Y vino un diputado X de, aquí, de la región que se ha portado bastante bien con las organizaciones sociales. Eh, yo tengo perfectamente claro que ellos van a los lugares donde ya está todo armado, ¿me entiendes? Nombre no, el diputado X, ¿no? Si a la gente que hace cosas buenas que nombrarlo, se dice? No, hombre, claro, ¿no? claro. Sí, el diputado Celis eh, eh, vino y nos habló sobre todo el tema del TPP-11. Ya. Y nos explicaba a, a los vecinos, estudiantes que llegaron dueñas de casa, todo, cómo está tan amarrada esta constitución que te deja hecho un nudo. Es una maleja que no sabes cómo pillar el hilo para desarmarla. ¡Chut! Entonces, claro, yo entiendo que por ese lado sí la gente pueda decir sí, somos caras nuevas y vamos, no sé, por, por la ADC, por el PTD, por el... no sé, cómo estará por el PS, qué sé yo, mm. o por otras coaliciones que puedan haber. Eh, pero tienen que tener claro que eso va a significar una exigencia posterior. O sea, nadie, nadie en el ámbito político te va a prestar ayuda porque es de buena gente. Va, hay una, un qué después, un para qué, un por qué. Y donde la persona, se en qué, bajo qué paraguas se cobija, ese es el paraguas que la va a representar. ¿no? Sí. El partido va a llamar a votar por esa persona eh, eh, y la, la va a proteger si la persona es es viable para ellos. Claro. Si la persona es demasiado y es efectivamente independiente, es crítica y tiene una postura propia, tiene una ética incomovible, va a ser muy difícil. Sí. Y, y hay un tremendo problema de por medio ¿eh? que de hecho en este tema ya constituyente cierto eh, la oposición va dividida ¿no? entonces capaz que quedemos con una constitución o igual o más eh, conservadora que la que tenemos claro, lo que pasa es que también mira los 40 años, ¿cuántos años llevamos? hablemos desde el 1 hasta ahora sí, 40 años. Sí, claro. 90, mil, no, 30 años 30 años sí. la salida fue pactada Claro. Bueno, yo formo parte de la generación que luchó contra la dictadura y nosotros estuvimos ahí cuando pactaron la salida y nos, nos informaron, siendo militantes en aquellos años eh, nos informaron que había una salida de este tipo y uh -huh. yo dije, yo no milito más me voy para la casa, rehago mi vida desde cero porque nosotros dejamos la vida en todo esto Empezar de espero, pobres como ratas, porque no teníamos ni uno. Eh, habíamos perdido lo poquito que habíamos ganado, porque todo era entrega, entrega, entrega, entrega. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a a estos acuerdos, a estos pactos, eh, sin la autorización de la militancia que dio la lucha. Mm. Entonces... Eh, se abandonó a mucha gente también entonces la mayoría nos tuvimos que rehacer solos algunos se mantuvieron fueron sus militares y qué sé yo porque no no no, no, no fueron tan críticos o no se acostumbran también a estar en eso o tenían la secreta esperanza también de, de poder ser también parte de, la... La secreta esperanza de que participa y qué Ver. sé yo que, que le ha pasado a varios sectores entonces esto no es lo que queríamos mm. no es eh, cuando tú dices, cuál o yo digo, ¿cuál oposición? ¿de qué me están hablando? Sí, en realidad, ¿cuál oposición? Claro, ¿cuál oposición? Fíjate que esto que pasó con, le, con el homicidio del, del expresidente Frey eh, tantas cosas que, que han ocurrido, que los gobiernos de, de Lagos, Frey, Bachelet, a, han sido cómplices también de muchas cosas en el país que son cuestionables entonces la gente ve eso y hay un código valórico que se ha empezado a instaurar en la conciencia, especialmente de los más jóvenes, porque cuando uno es joven no tiene miedo. Claro. Es crítico, por eso nosotros luchamos en esa época. Mm. Y es crítico, puede ser duro y, y siente que la vida, que uno se siente inmortal cuando es joven. Entonces los jóvenes son mucho más críticos y afortunadamente hay gente de nuestra generación o, o un poquito mayores que, que han mantenido una ética firme, entonces tampoco se han corrompido. Esa gente no está militando y tampoco se mete dentro del, del, del sistema, digamos, de lo que está ocurriendo hasta ahora. Del engranaje. <risa> exacto se mantiene al margen mm. los, los marginales que va creando el sistema pero que al mismo tiempo es la gente que nunca ha dejado de trabajar en la base social cosa que hicieron los partidos políticos entonces te fijas que acá las juntas de vecinos por lo menos aquí en este sector en amanecer eh, hubo que democratizarla mm porque era un enclave de, de, de otros sectores, entonces eh, había que hacer un proceso de, de democratización. Y qué pasa con todo ese proceso, se produce una cultura, es un hábitus cultural, como dice Bourdieu, se produce una cultura en que la gente se acostumbró a, a manejarse de determinadas maneras. Entonces aquí le trae al estilo del latifundo, como dijimos, a la gente le traía su cajita de mercadería, sus canastitos, llevaban el grupo de, de, de señoras a, a las termas, un paseo por aquí, otro por allá, todo facilitado por lo, los municipios, dependiendo de que estén ahí, y después eh, son votos seguros, sobre el, todo porque es gente mayor. Es lo que está pasando ahora, Patricia, en muchos municipios, y bueno, Victoria no es la excepción, el alcalde anda entregando claro. valecitos de gas, ¿cierto? canastitos Pero. de alimentos. Ah, paseitos no se pueden hacer por el COVID pero claro. en definitiva eh, proyectos que trasciendan en la comuna no se ven, entonces la gente se deja se deja obnubilizar por lo que tú me estás diciendo como se dio con el, con los patrones hace tiempo también, cuando le hacían un asadito en el estadio le entregaban un zapato le entregaban un zapato y se si ganaba mi candidato le pasaban el otro zapato, la mitad de un billete y se si ganaba mi candidato le pasaban la otra mitad entonces seguimos dando vuelta en ese círculo vicioso por los siglos de los siglos pues. claro Ahora yo creo, mira, mi pregunta es para la gente que eh, va de, de candidata. Lo primero que tienen que tener claro, a lo que sea, a uh -huh. lo que sea, lo primero que tienen que tener claro es qué pasa si ocurre un un taller social. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué respuesta tienen ellos, por ejemplo, con los jóvenes que están presos? Sí. ¿Dónde está la oposición? Cuando tú me dices la oposición, ¿cuál oposición? ¿De, uh -huh. qué, de, de qué estamos hablando si ellos tienen pactos? Dicen oposición, pero empiezan a casar a los hijos con otros, eh, hija de un PPD casado con un mudi y así. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando las decisiones se toman así, por interno? Y aquí son grupos familiares que están trabajando por el poder para ellos mismos. Las castas, claro. Las castas. Entonces, yo creo que en el, en el estallido social, por ejemplo, eh, sí, hubo rebelión de la gente pero muy poca gente tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Mm. Y eh, la estigmatización del movimiento, que es debido a los medios eh, comunicacionales, que son, contra, son, son propiedad de los grupos de poder. Y no todos los grupos de poder son de, de los ricos del país. Claro. Hay otros sectores también. De la derecha económica. La derecha económica, hay varios que está muy coludido con la derecha, porque todo es negocio en este país, todo lo están negociando. Si tenemos el único país con el agua privada, mm. ¿cómo es posible una cosa así? Un país lleno de riquezas naturales y está en manos de las transnacionales. Claro. Entonces, a mí me parece vergonzoso. Y, mira, yo he dejado, por ejemplo, en redes sociales de hablar un poco, <risa> porque, ya, porque me estaba cansando, y ya se no hasta una estupidez, parece uno que está haciendo un... un un apostolado una que no tiene sí. sentido porque desde tu casa en un computador no, no tiene sentido y te cierras muchas puertas yo, a mí Uy. se me han todas las puertas laborales oh, a decir ah, a oye, eh, como diría un amigo la tenemos identificada señorita totalmente yo tenía el teléfono celular intervenido desde la primera uh -huh. candidatura de bachelet ya una pues candidatura de bachelet y después mantuvo intervenido después durante cada cierto tiempo me intervienen en el de casa o el celular, cambiaba de, de número del celular, pero están todos los documentos con el número, entonces tampoco puedo andar jugando con eso. Claro. Entonces es un problema. ¿Y qué es lo que quieren? Análisis, porque si quieren análisis me podrían decir y me pagan, ¿me entiendes? Claro. No tendría problemas para pagar mis cuentas. Mm. Entonces, sí. este este tema, eh, hay, hay varios que dicen que Chile está viviendo un momento anarquista, que, que se está produciendo una ruptura de la ciudadanía con las condiciones de la institucionalidad del Estado que están desde la fundación del país hasta ahora, y la creación del concepto Estado-Nación único. Mm. Ahí tenemos un problema, porque es lo que pasa con los, con los pueblos originarios, sí. claro. Claro, entonces, te, te fijas que antes Chile no eh, se mantiene mucho los, las personas adultos mayores, todavía porque son generaciones que fueron formadas ahí ellos tienen esa imagen de, del patrón sí. el que tiene plata no va a robar porque sí. tiene plata Oye, <risa> no, y tengo, y tengo amigos ¿eh? que me dicen no, si total eh, eh, los ricos no quedan trabajo como que si sí, le están dando el trabajo, si sí, el, el, el pobre, el obrero el que hace rico al rico con su esfuerzo. Exacto, claro. claro. Entonces claro. la estructura claro. mental claro. está dada así, claro. Sí. sí, y todo, todo confabula para eso, los medios de comunicación, dele, dele, dele, la televisión es una tremenda formadora de conciencia social. Mm. Los comerciales, ponte a analizar cómo son los comerciales. Sí, eh, los programas de la mañana, esos matinales, que si yo, hasta los monos animados, van generando información formativa. Sí, van generando una estructura mental en la ciudadanía. Exacto. exacto. Sí. Aparte de eso, después viene la, la, la educación formal. Claro. Que eso depende también de quienes están a la, a la cabeza, quienes estén pensando cómo es el, el pensamiento del chileno que quieren sacar. La educación chilena va casi enfocada al la, a la, a adoctrinamiento en, en ramos esenciales, como el, eh, las matemáticas, el lenguaje y comunicación, pero la historia, la, la, la educación cívica, eh, al lado afuera... No, no, no. Nada es, que es, tenga crítica. Es peligroso pensar, es peligroso. Su, pensar. Es peligroso. Social. Sí, claro. sí. Bueno, por eso nosotros trabajamos tanto en el área social, cultural y educacional, y bueno, un aporte, mire, yo digo... Si va a una reunión de 20 personas, que puede ser casi lo máximo que se reúne, a menos que, que esa es otra costumbre que se instauró, que tú les lleves comida, y ahí llegan todos los vecinos. claro sí. Entonces es una cosa hasta vergonzosa. Mm. Yo dejé de hacer eso, y empezaba a llegar muy poca gente a las actividades culturales, a los talleres, a los seminarios. Fíjate que se nos ofrecían los profesionales para venir acá, sector este porque los trabajos eran buenos. Entonces... ¿algo? Sí, sí te escucho, Patricia, te escucho. Ya, yeah. es que parece que venía entrando otra llamada. Ya, yeah. sí estamos escuchando. Pero, entonces... Eh, digo yo, aunque sea una persona que esté con el... Eh, que despierte, con eso ya es suficiente porque se puede ir multiplicando, calculando que hay cinco miembros claro. promedio en cada familia, qué sé yo pero un trabajo que los partidos políticos antes hacían, que era el trabajo de base social, dejaron de hacerlo. Sí, hace rato. Hace pero rato. ¿desde cuándo? Imagínate, desde los 80. Sí. Se perdió la gente de la base social sí. y dejaron el campo libre. Entonces no hay formación. Los jóvenes no tienen formación política, no saben discutir. No. La, gente, la mayoría de la gente no saben analizar. La mayoría de la gente... Y además, mira, hay poca autocrítica. Es como los poetas eh, que salen hasta por debajo de las piedras, eh, no son poetas, pero dicen que escriben, publican, hasta publican libros, pero no son poetas. Claro. Claro. Sí. Entonces lo mismo está pasando ahora. Poca autocrítica, poco conocimiento muy poco análisis y mucho mucha soberbia. Mm. Sí. entonces cuidado porque hay gente que te puede ayudar pues, hay gente que puede darte un análisis una orientación la experiencia de los viejos también sirve y mucho muchísimo entonces no pueden ir eh, no, si el caballo desbocado tú sabes que no, no aguanta mucha carrera sí. entonces hay que tener cuidado con esas cosas ahora yo creo que viene sí un nuevo tallego social sí. Sí, yo creo que viene algo más, eh, es como se huele en el aire, pero en términos analíticos, para allá va y se están preparando para eso. Entonces, ahí está la hipervigilancia, los teléfonos intervenidos. Mm. Pero, Oye, y por, eh, lo, Patricia, y por lo demás, la, la, la historia es cíclica, pues si, eh, claro, vivi vivimos... sí, claro que sí. antes, claro. Vivimos claro, pero se tiende a repetir. Ese es el análisis sí. que hace en este grupo, este, este, este grupo, que te decía yo, que es extrañamente un análisis marxista-leninista que venía de la derecha y me llamó mucho la atención. Ya. Y yo decía porque cada 40 años se va, se va produciendo un ciclo que marca un cambio, que sé yo, casi como el eterno retorno de los griegos, del concepto sí. tiempo-espacio. Claro. Entonces, eh, sí, efectivamente, pero la mayoría de estas cosas son construidas, están sí. pensadas. Mm. Y hay gente que lo lo, lo lo hace utilizando los medios. Por ejemplo, ahora las redes sociales son un excelente medio para, para trabajar estas cosas porque canaliza la rabia, el enojo de la gente, sin dar la cara. Sí, sí. Claro, pero eso hay tanto bullying también. Po. O sea, la, Ahora, la, nos, transformamos en, eh, nos transformamos en verdaderas marionetas. Alguien mueve los, los hilos. Ah? Alguien mueve los hilos, sí. sí. Mira, mi profesor de historia me dice, mamá, pero eres muy conspiracionista. Yo le digo, ni siquiera esto es lo que yo he estudiado. Es algo que pienso desde mucho antes, de que era niña, cuando leía, estudiaba tanto, ratón de biblioteca, eh, ya desde ahí yo pensaba, no, esta cuestión es alguien la arma. No es así, <risa> claro. No es casual. Y bueno, y después con los estudios, sí. Llego a la sí. misma conclusión sí. igual. Estamos conversando con Patricia Chacón, socióloga, magíster en gestión social. Patricia, ha sido eh, agradable desarrollar estos temas. La verdad, eh, nuestra radio está para eso, para también hacer educación ciudadana, eh, profundizar eh, temas importantes de la ciudadanía, eh, no vivir en lo superfluo, ¿cierto? Vivir en, también en en lo que la, la gente debe eh, conocer, que debe reflexionar en, en la sociedad que estamos viviendo y construyendo. De hecho, eh, Dante Alguieri dice, el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Y en Chile estamos viviendo una crisis moral, ¿cierto? Una crisis espantosa, sí. espantosa, sí. Pero yo creo que hay gente que, que, que, que se ha mantenido. Por ejemplo, yo tengo mis compañeros de antes, digamos. Nadie milita, todos se apartaron. Pero hay gente que no ha perdido su convicción, no ha, no ha perdido su forma, su ética, su moral, está intachable. Ha sido incorruptible. Y bueno. Entonces, mi me apuesta, me apuesta para estos cambios en Chile lo que yo creo es que debe haber gente que es incorruptible. Y esa es mi oración, porque... Eh, bueno, tú sabes cuál es mi, mi línea en, en esto, porque mm. soy una mujer de fe Entonces la oración de yo digo, señor, yo quiero incorruptibles mm. Gente que no se vende con nada, como música Sí, Ahí hay un Él puede ser un claro ejemplo, claro sí. Como fue el Blaise, como lo mencionaba al principio mm. Entonces, pero sé que son pocos Sé que llega gente que, eh, a, al mundo político con un tremendo discurso, tremendo carisma, yo lo vi en propias amistades también, después ocuparon cargos de poder y rápidamente se corrompieron. Claro. Sin tener mucho dinero en las malas, imagínate con plata. Sí. Entonces, aquí es se juegan varias cosas porque hay otro, algo más que está interviniendo. Y a nivel gobierno, eh, de todos estos gobiernos, hay varias guayas que van a tener que salir a la luz. Sí. Bueno, Joseph Fauchet claro. dice, todo hombre tiene su precio, luego que hace falta saber cuál es. <risa> cuál es, claro, espero que no sea así un profesor de filosofía antigua, en la Universidad de Concepción decía, todo hombre tiene su precio. Claro. Yo le decía, yo era niñita, tenía 17 años, imagínate, le decía, no creo que alcance nada en el mundo para que pague el mío. ya. Yeah. <risa> Vamos a ver qué dice la vida, señorita Patricia. Me decía. Yeah. Bueno, hasta ahora ha sido así. Gracias a Dios. Qué bien. Patricia, eh, estamos eh, cerrando ya este tema. Quiero dejarte el, el micrófono para que te despidas. Saludes a nuestros auditores. Eh, saludar también a Lit Mundial. Eh, una radio amiga, ¿cierto? la cual vamos a enviar esta grabación para que la puedan difundir eh, a través de vuestro prestigioso también medio de comunicación radial y agradecerte de corazón la oportunidad que nos brindaste eh, porque siempre es importante ilustrarse, de gente que sabe y yo no tengo duda que usted sabe porque la he visto hacer unas relatorías pero espectaculares Muchísimas gracias Agradezco a los amigos de radio Suyay Suyay sí, eh... Por escucharnos eh, es un tema que da para muchísimo. Si quieren conversar sobre el tema pueden escribirme a @gmail com, o en, en litmundial.puntowebradio7.com ahí pueden comunicarse también. Eh, espero que haya sido una una espinita que les moleste en el zapato. <risa> es bueno, sí, sí es sí. bueno esto para detenerse a pensar. Y ver que es posible, sí, hacer eh, cosas cosas distintas. Y hay gente que vale la pena en el país. Yo sí. creo que sí, yo creo que hay profesionales, eh, gente que nunca se ha vendido, y esa es la gente que tiene que tener oportunidades. Así es. O sí. Sea, así, muchísimas gracias. Y recuerden también que lo que las personas que, que hemos tenido una experiencia política Sabemos también cómo se maneja este tema. Entonces que el consejo del viejo es bueno siempre. Gracias Patricia. Aunque jóvenes. Cada accidente son accidentes. Arrastrar de pies esos vejes. Un fuerte abrazo. Exacto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao. chao. Esa ha sido la conversación con Patricia Chacón, socióloga, magíster en gestión social. Eh, una muy buena entrevista. Agradecer la disposición que ha tenido para con nuestro medio de comunicación. Y es esa la radio suya pues chiquillos. Es, es, es cosa que lo conversen con sus amistades. Estamos haciendo cosas diferentes que hacen mucha falta, mucha falta en nuestra comuna y en nuestra sociedad. Las cosas banales están a la vuelta de la esquina. Las cosas con profundidad son más difíciles de realizar, pero las hacemos con cariño.